Hola, soy Eva Miñano, responsable de marketing en MG Wines, un grupo de cuatro bodegas, dos con denominación de origen en Alicante, una en Bullas, en Murcia, y otra en El Vier. Estamos en Wine Canting y hemos hecho una acción eh, de marketing consistente en a través de uno de nuestros rollers, que es Enamórate para promocionar el mod. Te tienes que hacer una foto, subirlo a las redes sociales con el hashtag Enamórate y también MG Wines. Esto nos va a facilitar conocer la respuesta del público objetivo al que queremos dirigirnos y, y ver cuál es el comportamiento que tienen sobre nuestro vino.